Muy buenas, soy Deltalight y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos de nuevo a las noticias de la semana. Esta semana tenemos noticias interesantes, como por ejemplo, marcas que ha registrado Nintendo, o como por ejemplo, finalistas a otro premio, o incluso apuestas por Twitch. Estas son las noticias de la semana. Fecha de salida de South Park retaguardia en peligro. La edición de Switch del RPG de la serie animada South Park, que fue anunciada en el pasado Nintendo Direct, ya tiene fecha de lanzamiento. Dicha fecha es el 24 de abril, está disponible por 54,99 e incluirá el pase de temporada. Nintendo registra varias marcas en Japón. En los últimos días, la Gran N ha realizado un registro de varios nombres relacionados con sus títulos, concretamente 9 Estas son Octo, Dinos Headbreakers, Luigi's Mansion, Mario Luigi, Metroid, Metroid Prime, Smash Bros, Wario Land y WarioWare. De esta lista los nombres más destacados son Octo, hay que fijarse que el nombre registrado es Octo Aseca, sino Octo Expansion, Metroid y Wario Land ya que podrían significar nuevos proyectos por anunciar. Super Mario Odyssey recibe dos trajes nuevos. Esta semana, la última entrega del fontanero ha recibido nuevos atuendos. Para conseguirlos no hace falta actualizar el juego, aparecerán automáticamente en cualquier tienda Crazy Cup al iniciarlo. Estos trajes son el casco y el traje Satellaview por 1500 monedas entre ambas y el casco y traje de béisbol por 4500 monedas entre ambas también. Xenoblade Chronicles 2 se actualiza. El pasado 30 de marzo, Xenoblade Chronicles 2 recibió una actualización gratuita, que corrige fallos e incluye alguna que otra novedad. Los que tengan el pase de temporada podrán acceder ya mismo a nuevas misiones, 5 para ser exactos. En mayo, los poseedores de este pase podrán conseguir también nuevos blades inusuales. Metroid finalista en el World Video Game Hell of Fame 2018. El Strong National Museum of Play ha dado a conocer los candidatos a entrar en el World Video Game Hall of Fame, el mayor salón de la fama del sector del videojuego. En esta lista se encuentra el Metroid original, que salió a la venta para la NES. Junto a este título se encuentran Asteroids, Call of Duty, Dance Dance Revolution, Final Fantasy VII, Half-Life, John Madden Football, King's Quest, Minecraft, Mrs. Pac-Man, Space World y Tom Raider. Los resultados se conocerán en un evento organizado el 3 de mayo. Level 5 apuesta por Switch. Level 5, estudio detrás de juegos como Profesor Layton o Inazuma Eleven, ha confirmado recientemente que apoyarán a la consola híbrida de Nintendo en un futuro cercano. Todas las eras que han pasado por 3DS, las que ya he mencionado y Yokai Watch, entre otras, pasarán también por Switch. Ya se ha confirmado Inazuma Eleven Ares y The Snack World, y se sabe también que Level 5 está trabajando en un juego por su vigésimo aniversario. Kirby Star Alice añade nuevos personajes. El reciente juego de la bola rosa se ha actualizado esta semana, añadiendo nuevos personajes en la función Amigos de un Sueño. Estos personajes son los ya anunciados en el pasado Direct, Marx, Wii y Like, Kain y Q, que funcionarán como un solo personaje. Estos ya están disponibles para seguir a Kirby en su aventura. Recordad que la semana pasada subí al canal un análisis sobre este juego, pasaros a verlo. Malas noticias de Dragon Quest 11. Hay fecha de salida en Occidente de Dragon Quest 11, ecos de un pasado perdido. Llegará el 4 de septiembre a PC y PlayStation 4. En lo que respecta a la versión de Switch, no hay novedades y se entiende que llegará más tarde. En cuanto a la versión de 3DS, la versión occidental ha sido cancelada, haciendo gala a la falta de apoyo de la que os hablé ayer. Pokémon para Switch podría llegar en 2018. El medio francés Pokegraph ha informado que la distribuidora encargada de los peluches y figuras de Pokémon ha sido cambiada en todo el mundo excepto en Japón. Esta es ahora Bandai, que en su día también reveló Pokémon de Alola. La idea de este rumor es que Bandai introducirá nuevos Pokémon en la línea que presentará en mayo, por lo que se espera que las nuevas entregas sean anunciadas antes de dicho anuncio. Además, esta semana han salido a la venta Outlast y Outlast 2 para Switch. Bueno, esto es todo en esta semana. A lo mejor hay alguna otra noticia, pero no me quería fiar mucho porque hoy mismo es el April Fools, que es el día de los inocentes, eh, para los españoles, o sea, supongo que lo sabréis, eh, el, el día de hoy mismo es el día de los inocentes en todo el mundo, excepto aquí, porque somos distintos, y bueno, para los latinos, pues allí será el día de los inocentes también, y pues estas han sido las noticias, no he querido por, por eso, pero para no arriesgarme, porque ya, hay, ya he visto algunas y no me he querido arriesgar. Y también, bueno, para los que hayan tenido vacaciones de Semana Santa, bueno, pues hay que volver a clase, hay que volver al colegio, hay que volver al instituto, hay que volver a la universidad, al trabajo o al puente, si es eso lo que hacéis, hay que volver, lo siento.